eh, todo el mundo conoce a, al ingeniero Martín, saben que es una persona muy decente, muy tranquila, que se vio involucrado en una situación que cualquier ser humano pudiese verse envuelta. Eh, ya en la audiencia preliminar y en el juicio eh, nosotros definiremos cuál es la defensa de este ciudadano. Lógicamente él tiene testigos, personas, su propia declaración de que esos hechos no ocurrieron como se ha dicho, como se ha pintado, sino que él fue agredido eh, por, por la víctima.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 ...y los jueces correspondientes a ese caso... ...bueno, nosotros como familiares... ...yo como hermano... ...desde el principio lo que espero es... ...30 años de cárcel... ...es un asesino y es una persona muy peligrosa en la calle... ...porque como todos vieron el hecho... ...el día 7 de mayo... ...observaron que fueron... Eh, ...cuatro tiros a quemarropa... ...a él y a su esposa también... ...por lo que nosotros ya estamos exigiendo... ...30 años de cárcel a ese asesino... ...cuando deja tres niños... Eh, huérfanos eh, menores de edad. Realmente esperamos que el Ministerio Público y los jueces hagan lo que deben hacer, porque esta persona significa un peligro fuerte en la calle. Nosotros como familiares vamos a estar eh, al tanto y bien cerca de este hecho, porque jamás dejaremos que este caso eh, se quede impune.